Eh, yo no escogí exactamente ser actriz desde niña, aunque sí puedo decir que llevo toda mi vida, desde que nací cumpliendo el sueño de ser artista. Creo que la mayor oportunidad que yo he tenido en mi vida profesional hasta el momento es entrar al grupo de Teatro Andante. Siempre que uno llega a un lugar y además que un, un lugar que tiene tanta historia, pues es importante preguntarse qué, qué le aportas. ¿Qué le traes tú de nuevo a, a eso? Porque es importante para cada artista preguntarse eh, ¿Qué trae de nuevo? Porque si no, no estaríamos cumpliendo con, con nuestra responsabilidad de ser eh, de la vanguardia, con nuestra responsabilidad de, de transgredir, de, de pasar los límites, ¿no? Eh, el teatro, ya como se conocía hace 10 años, pues no se puede ver igual. Ya el público no asiste de la misma manera a los teatros. Ya ya el, el teatro no dialoga de la misma manera con el público, porque el público eh, tiene otros elementos, porque el tiempo ha cambiado, tiene otra manera de, de comunicarse, tiene otros, otros sistemas en sus tiempos, en su vida cotidiana. Entonces, para mi futuro, lo que yo quisiera es eh, poder encontrar esa amalgama para que el teatro siga existiendo y para que pueda coexistir con todas estas nuevas tecnologías que, que hacen que ya el público no sienta el mismo interés o la misma necesidad de asistir al teatro. Obviamente lo que no cambia, lo que no se adapta a los tiempos, pues muere. Andante hasta ahora ha tenido la, la posibilidad, ¿no? ha tenido la visión de adaptarse a los momentos y ha tenido eh, la visión también para poder ser eh, vanguardia en cada momento, para poder ser guía para otros que empiezan y otros que ya llevan tiempo y por supuesto, yo estoy encaminada a superarme, a seguir agrandando mis conocimientos y a seguir bebiendo de esa fuente que son los fundadores, que son los que ya eh, estuvieron, porque ese es el suelo, en el, que yo, el suelo fuerte que yo piso para poder mirar hacia el futuro.